El gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, calificó como un desorden el paro huelgario que desarrolló el colectivo de organizaciones sociales y populares el pasado lunes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hemos visto en, en, en, en un éxito, de, de, entre comillas, de la, de, del paro, hemos visto atraco, hemos visto herido, hemos, hemos visto muerte.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 de, de, de que también eh, eh, las cosas aquí se, se, se, se, se multipliquen. ¿Por qué hay que darle cabida a unos sectores que no aportan nada aquí en San Francisco de Macorís? Antiguo Javier pidió que se sea incluido en las demandas de los grupos populares un hospital psiquiátrico para internar a todos estos locos. Ese método azuldo. ...y de proporcionado que se usa aquí en San Francisco de Macorís. ¿Dónde era la huelga eh, eh, eh, en el día de ayer? En la 14 provincia de Cibao supuestamente. Pero solamente no se trabajó en San Francisco de Macorís y, y, y en Navarrete. Eh, en, entonces se ve que tenemos nosotros tenemos que, que revisarnos. Nosotros sabemos que es un derecho. Lo que no, lo que no hay derecho a quitarle la vida a nadie.